La vida es muy corta como para gastarla con personas equivocadas. Hola, soy Ricardo Niño. Bienvenido a BeLifers. Lo peor que podemos hacer es malgastar nuestro tiempo, nuestra vida, con alguien que no se la merece. A todos nos aterra a caer, y ese miedo nos obliga en ocasiones a apoyarnos en personas que no valen la pena, Personas que en realidad tienen malos sentimientos. Pero no los vemos porque estamos cegados. Cegados por un falso amor que no nos deja vivir. Por eso hoy, amiga, amigo, te digo. La vida es muy corta. ¿Qué hacemos al lado de personas que no nos valoran? ¿Al lado de alguien que no le importa nuestro sufrimiento? Nada. O bueno, si estamos haciendo algo. Y aunque te parezca duro, lo diré. Estamos haciendo el ridículo. ¿Cómo vamos a gastar nuestro tiempo que es tan valioso en personas que no nos brindan ni una pizca de amor? Nos pisotean, se burlan de nosotros, hieren nuestros sentimientos. Pero ahí hey, seguimos, ciegos. Vaya, qué mal estamos. La vida es muy corta. ¿De qué nos sirve llorar por una persona que ya no está? Esa persona nos ha hecho tanto daño. Dime, ¿de qué? Yo responderé de nada. Entiende que, si alguien de verdad te quiere en su vida, hará hasta lo imposible por dedicarte al menos unos minutos de su tiempo. No tenemos tiempo para esperar que esa persona cambie. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a esperar? ¿Cuántas oportunidades más le vas a dar? No le estás dando la oportunidad de que cambie, le estás dando la oportunidad de que se canse y busque a alguien más y ahí quedarás, con el corazón destrozado, llorando por alguien que no lo vale. Tú decides o aceptas a esa persona así como es o te alejas. Si notas que su comportamiento no mejora, apártate, porque lo único que lograrás sentir será dolor. La vida es muy corta para estar con personas que solo te buscan cuando te necesitan, personas a las que no les importan, personas que solo te ven como su pañuelo de lágrimas. Ok, no digo que esto esté mal, de hecho es bueno que alguien confíe en ti para contarte sus secretos y las cosas que le afectan, pero muchas veces nos dedicamos solo a escuchar a los demás y ¿nosotros qué?, ¿yo qué?, ¿a mí? A mí quien me escucha. La vida es muy corta para estar rodeado de personas que dicen ser nuestros amigos. Supuestos amigos que solo están contigo en los buenos momentos. Amigos que solo te buscan para pasarla bien. Pero que en los peores momentos se alejan. Esos. Esos no son amigos. Son personas interesadas que solo se quieren ellos mismos. Y tú. No les importas. Me costó mucho. Pero con el tiempo entendí que no todos merecen estar conmigo en los buenos momentos. Cuando dicen que la amistad se mide por la calidad de personas que se encuentran a tu lado y no por la cantidad, tienen mucha razón. Y aunque es doloroso saber que no todos nos aprecian como nosotros a ellos, con el tiempo entendemos y aprendemos a elegir mejor a las personas que queremos en nuestra vida. Personas que nos impulsan a seguir adelante, que nos apoyan por muy locas que sean nuestras ideas. Pero que siempre están ahí, en las buenas y en las malas. Especialmente en las malas cuando necesitamos de alguien. Un hombro en el cual apoyarnos y desahogarnos. Esas personas valen todo y más. La vida es muy corta para no entender que no todas las personas a nuestro alrededor tienen la dicha de compartir con nosotros nuestros mejores momentos. Y tal vez suene egoísta, pero no la tienen. La vida es muy corta para estar con alguien que nos ignora pero también es muy corta para no valorar a quien nos ama de verdad. A veces nos cegamos por un dolor que nos causó otra persona, una expareja quizás. Nos cerramos y nos olvidamos de vivir. Caemos pero no nos levantamos. Y justo cuando queremos tirar la toalla llega alguien a ponernos el mundo de cabeza otra vez. Pero esta vez de una forma distinta. Nos muestra una vida diferente, con mejor color. Y en ese momento entendemos que la vida es muy corta para estar sufriendo por personas estúpidas. Pero hey, esto no es todo. La vida es corta. Para vivir lleno de rencores, ¿eso de qué nos sirve? Ok, entiendo. Te hicieron mucho daño y las heridas aún no sanan, pero ¿de qué te sirve estar lleno de rencor? Con eso lo único que logras es hacerte daño. Para caernos y no levantarnos. De verdad... ¿No piensas seguir? ¿Te quedarás ahí lamentándote? ¿Te darás por vencido? ¡Vamos! Puedes levantarte, hazlo y continúa. De eso se trata la vida, de caer y levantarse, de aprender y crecer. Para soñar despiertos, tienes planes, cúmplelos, ve por ellos. Para quedarnos con la duda de si esa persona siente algo por nosotros o no. Amigo, si la chica no da señales, inténtalo otra vez. Amiga, si el chico es tímido, da el paso tú. Para no hacer lo que nos gusta. Si quieres viajar, hazlo. Si quieres conocer, hazlo. Si quieres hacer lo que te gusta, hazlo. La vida es demasiado corta para no hacerlo. Para vivir en el pasado. No vivamos en el pasado. Eso nos distrae. Vivamos del presente y pensemos en nuestro futuro. Para llorar por alguien que no merece nuestras lágrimas. Para ser esclavos del trabajo. La vida es corta. Ok, entiendo que no estás pasando por el mejor momento de tu vida y que necesitas el dinero, pero sin darte cuenta te estás desgastando. La situación y el estrés del día a día están acabando contigo. Tómate un tiempo para descansar, pero hey, no demasiado, porque para eso la vida también es muy corta. Seguro dirás, no puedo, si descanso o bajo la guardia, pierdo tiempo y dinero. ¿Tiempo? ¿Dinero? ¿No crees que tu salud es más importante? Míralo de esta forma, si descansas un poco, tan solo un poco, recobrarás energía y tu rendimiento en el trabajo será aún mejor. La vida es corta para callar, si tienes la oportunidad de expresarte, hazlo. No calles, no retengas lo que llevas dentro, pero piensa muy bien antes de actuar. La vida también es corta para hacerle daño a otros. La vida es corta para vivir con miedo. ¿A qué le temes? Atrévete a vivir la vida que siempre has soñado. Puedes tener miedo, todos lo tenemos, pero si tienes la oportunidad de vivir tus sueños y ser feliz, aprovechala. La vida es corta para desconfiar. Entiendo que te han traicionado en el pasado y que decidiste no dar más oportunidades, pero no todos son iguales, no todos somos iguales. Tal vez hay alguien que quiere que seas parte de su mundo. Que quiere entrar a tu vida y no se lo permites porque en el fondo tienes miedo de ser traicionado. Por favor, date la oportunidad, dale la oportunidad a esa persona de hacerte feliz, te lo mereces. La vida es corta para aparentar ser alguien más. ¿Cuándo vamos a entender que debemos vivir nuestra vida? Debes vivir tu vida, ser tú. Entiende que si las personas no te aceptan como eres, no puedes aparentar ser alguien más para encajar. La vida es corta para pensar solo en nosotros. Dejemos el egoísmo a un lado. Pensemos un poco más en los demás. Si alguien te pide una mano o ayuda, dásela. Cuando ayudamos a alguien nuestro ser crece. ¿Lo sabías? Sentimos una ligera satisfacción al ver que alguien está bien, está feliz y nosotros contribuimos para lograrlo. La vida es corta para dejar nuestros planes para otro momento. Y me refiero a esto entre comillas, porque tenemos la mala costumbre de postergar los planes. Un, después lo hago. Se vuelve tan común en nosotros que terminamos por no hacer nada. Y, ¿qué viene después? Claro, el lamento, porque no aprovechamos el tiempo. Porque no hicimos las cosas cuando tuvimos la oportunidad. Y ahí estamos desesperados, buscando salidas y terminamos eligiendo la menos favorable. Mm. La vida es corta para vivir de pensamientos negativos. Pensamientos que no solo nos afectan, sino que además afectan a las personas de nuestro alrededor. Es momento de cambiar, de ver el lado positivo a la vida. La vida es corta para no amar. Ama, hazlo sin medidas. Si esa persona te corresponde, ámala. La vida es muy corta para no escuchar a tu corazón. Ama a tu familia, ama todas las cosas que Dios te ha dado. Ámate, valórate. La vida es corta para pensar en el que dirán. Si tú eres feliz, ¿qué importa en lo que digan los demás? La vida es corta para deshacernos de nuestra niñez. No estoy diciendo que nos comportemos como niños, sino que nos dimos un tiempo para sentirnos felices como cuando éramos niños. Un tiempo para nosotros, alejados de todo lo que nos preocupa. Disfruta la vida. Hazlo del mismo modo que lo hacías cuando eras un niño, para estar en un lugar equivocado y con las personas equivocadas. Y con todo esto que te he dicho, en realidad me he quedado corto. La vida es demasiado corta. Vívela. ¿Qué esperas?